Hola. Pues yo son las 11 de la mañana y como cada ocho días empezamos la parte pública de la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. El día de hoy continuaremos nuestras conversaciones sobre el proceso electoral. Pero antes que nada quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy a Hilda Marisa Venegas, quien es una entusiasta de nuestro trabajo y accedió a estar con nosotros para comentar desde su punto de vista eh, los, los temas relacionados con la participación ciudadana en el proceso electoral. Entonces, pues, para, para empezar, le, le doy la bienvenida también a mis compañeros, a Dol, María Dolores Montenegro, Lorita, a José de la Luz Antibáñez Cantero, Piri, a Javier Esparza Contreras. También tenemos a un eh, invitado por parte del, eh, del eh, Filtro Ciudadano de Guanajuato, Eduardo Sarabia, quien empezó con nosotros hace cinco años esta aventura del observatorio y ahora nos está, auxilió con el trabajo del Filtro Ciudadano de Guanajuato. Este, le voy a dar la palabra a Carlos Arce para que, pues, eh, conduzca en la medida de lo posible eh, la, la presentación que le haremos al público hoy de los trabajos del Observatorio Ciudadano de, de Guanajuato. Adelante, Carlos. Gracias. Sí, sí gracias. Buenos días. Eh, le, les, les doy... Eh... Eh, un saludo a todos los invitados para esta, esta reunión, esta nueva reunión del Observatorio Ciudadano. Eh, y en esta ocasión, esencialmente, lo vamos, a, lo, la, la, vamos a utilizar este conversatorio para dar a conocer los trabajos de lo que nosotros denominamos el filtro ciudadano, que esencialmente se trata de un análisis desde el punto de vista esencialmente ético, sobre los candidatos al ayuntamiento, al Ayuntamiento de Guanajuato de los diversos partidos. Eh, me gustaría recordar, ¿tienes ahí la presentación, Memo? O si no, sí. yo la comparto. Bueno, sí, entonces, la, sí, sí. Con la presentación del filtro y eh, nada más la metodología, Memo. Eh, para... Ah, la metodología no la tengo, no. no bueno, no. entonces déjame, déjame este, compartir pantalla. Sí. Adelante, yo ya, yo ya no aquí sí. me quite para que puedas entrar tú. Ahí está ya, ya estamos viendo pues, el escritorio de tu computadora y estoy abriendo ya. La sí. presentación y aquí está ya la presentación. ¿Ya se ve? Sí, ya. Sí. Bueno, entonces, este... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero abriste nada más una imagen, no es la presentación. Sí, es es es dice sí, sí. ahí filtro verde PNG. Perdón. Eh, perdón, perdón, perdón. Está... Es, ah, no. Sí. Bueno, aquí está viendo aquí algún, algún problema. Espérame tantito. Sí, el archivo de del filtro. Pero ese es la es la más una imagen. Pues sí, algo está, algo está sucediendo. no, no, no. No, no estoy pudiendo entrar y, y el asunto es que podemos aquí desperdiciar minutos muy valiosos sí. creo que mejor dejamos este asunto sí y pues eh, empezamos a a comentar esencialmente el, el filtro ciudadano el filtro ciudadano fue eh, una idea que tuvimos en el observatorio donde el asunto esencialmente se trata de conocer las condiciones éticas de los participantes en las planillas de los diferentes partidos para ser eh, miembros del ayuntamiento de un municipio, en este caso de Guanajuato. Eh, ya lo hemos dicho hasta el cansancio aquí en el observatorio, de que realmente esta forma de promover la elección local eh, tergiversa toda la elección porque, eh, no sé, de una manera eh, pues muy sospechosa, el Instituto Estatal Electoral permite a los, a los uh, diferentes partidos de solamente promover la posición de alcalde o de presidente municipal. Cuando ya lo hemos dicho, no es así. El... El gobierno en el municipio se da a través del ayuntamiento y la elección es para la conformación de un ayuntamiento en el cual, en este ayuntamiento, en esta junta de gobierno, la preside el presidente municipal. Entonces, estando así las cosas, era muy importante conocer realmente qué ha pasado eh, en, el, en, en, en los partidos políticos y cómo... Eh, están proponiendo a los diferentes eh, candidatos para integrar sus planillas. De esta manera, eh, lo primero que analizamos fue la parte relativa a la 3 de 3 Esto ha sido muy importante, por eso está Hilda aquí con nosotros, porque ella ha sido una impulsora de la manifestación, de la llamada manifestación 3 de 3 en donde hubo una, un, un acuerdo entre el IMCO, Transparencia Mexicana, eh, el Instituto Estatal Electoral, el Instituto de Acceso a la Información Pública, eh, el IASIP, y eh, sobre todo con empujados, por supuesto, por el Comité de Participación Ciudadana del de, eh, Sistema Estatal Anticorrupción. Eh, la idea esencialmente, pues, es transparentar eh, los bienes y sobre todo la red de intereses que tienen los diferentes candidatos, ya sea a presidentes municipales, a síndicos y a regidores. Bueno, la mala noticia aquí es que muy poquitos, pero muy, muy poquitos eh, candidatos registraron su 3 de 3. Y la más mala noticia es que los tres que sí se registraron, pues la verdad es que registraron eh, su información con muchísimas omisiones. Fueron muy parcos, no la presentaron bien y la verdad hay que decirlo, parece más eh, el intento de un engaño a una información realmente seria de sus bienes, de sus ingresos, de eh, su red de intereses. Eh, Así las cosas, el primer problema que encontró el filtro es este, este asunto de eh, la 3 de 3. No sé qué piense sobre ello, eh, eh, Hilda, pero me gustaría pues, que ahorita participara sobre para que nos diera pues, algún punto de vista sobre este asunto. Hilda. Muchas gracias. Pues primero que nada... Eh, me da mucho gusto estar esta mañana aquí con ustedes, siempre soy seguidora de ustedes y, y bueno, esta parte quiero, quiero decirles que justo este filtro ciudadano, eh, yo recuerdo que ustedes me convocaron y, y como íbamos, o sea, por parte del Comité de Participación Ciudadana y en donde ponían el punto de la 3 de 3 y casi casi Hilda te toca, ¿no? Entonces, este, y sí, porque la verdad, porque soy una convencida, no por, no por otra cosa, pero sí quiero decirles que para traer la 3D3 aquí a Guanajuato, este, pues nació precisamente de, de, de, de colaboración con ustedes. Entonces, pues nos dimos a la tarea y obviamente hay una iniciativa de transparencia mexicana y quiero mencionar algo. ¿Por qué eh, me dediqué? Bueno, empecé a tener esto de la 3D3 cuando yo veo que eh, de los primeros municipios que tenían la 3D3 para esta parte de los candidatos, pues uno de ellos es el estado de Jalisco. Y empiezo a documentarme platicando con el CPS, porque ya es Comité de Participación Social, eh, mis homólogos, eh, y me dice, le dije, oye, ¿cómo tienes esto? ¿Cómo están trabajando la 3D3 para los partidos políticos? Y pues a gran diferencia en Jalisco, quiero mencionar que la 3D3 es obligatoria desde que se inscriben, desde que están como precandidatos. O sea, los partidos políticos tienen la obligación de publicar la 3D, de, de, de, de que exigirles la 3D3 a sus, a sus candidatos. ¿Verdad? Eh, obvio, pues los partidos políticos, pues posiblemente sí se las pedían así como que en papelito, ¿no? Dámelo, pero entonces este, se empezó a trabajar junto con Transparencia Mexicana, el Instituto Electoral y el, y el Instituto de Acceso a la Información de Jalisco se unieron todos a propuesta del CPS eh, para generar precisamente una plataforma y ponérsela a los partidos políticos porque sabían que no se iba a cumplir con esta obligación que a pesar de todo o sea si sí la iban a cumplir solicitándole al candidato la 3 de 3 pero obviamente no iba a ser pública como tal entonces el cps lo que hizo fue eh, eh, hacer una plataforma con transparencia mexicana y este que ya la tenía trabajada y empiezan a, a colaborar, entonces eh, obviamente había varias cuestiones tecnológicas por las cuales no estaban, pero al final del día pues yo hago la propuesta a mis compañeros del CPC y dicen claro que sí, entonces llegamos a, a establecer una declaratoria, un convenio, el, el Instituto de Acceso a la Información de aquí de Guanajuato dijo yo pongo la plataforma, yo pongo el sitio, yo pongo todo para que generemos esta plataforma. Entonces, el, el órgano garante de Jalisco le cedió la plataforma al, al Instituto de Acceso a la Información, ¿sí? y para que ya pudiéramos tener, pero todavía faltaban varias cosas que Transparencia Mexicana estaban viendo la parte de la versión pública, porque no hay que violentar los datos personales, de, de, de, de cada persona, porque está la ley. Entonces, este, pues ya que se tuvo lista, pudimos hacer ese, ese contacto y obviamente todos los CPCs hicimos lo mismo, eh, lo conducente, pero pues nada más seis estados de la República es obligatoria la 3 de 3 y aún así que creen pues que no han presentado en muchos estados. Uno de ellos es Jalisco, es Coahuila, es Chiapas, es San Luis Potosí, me, falta, me faltan dos, Jalisco, ahorita los, ahorita los recuerdo. Pero en ellos sí es obligatorio, entonces todos los demás comités de participación ciudadana hemos estado empujando, incluso el CPC nacional, él tiene una plataforma para los diputados federales, y si entramos a verla, pues tampoco han presentado los diputados federales este, la 3D3, la, la, la ¿no? Y a pesar de que tuvimos un buen lanzamiento, hicimos la rueda de prensa, hicimos las cosas, este, ha costado mucho trabajo. Transparencia Mexicana ha estado también monitoreando precisamente los estados cómo han estado preparando ahorita nosotros junto con el Instituto Electoral y el, el Instituto de Acceso a la Información. Espero que ya tengamos el semáforo eh, precisamente por municipio, por eh, por partido, etcétera, pues y publicarlo de alguna forma. Es una tristeza que la verdad los partidos políticos y los candidatos no han presentado su, su, su 3 de 3. Eh, sin, fibia, sin filias ni fobias, ni mucho menos, pero casualmente los candidatos de X partido eh, pues no, no, no se han subido porque están malinterpretando eh, eh, la información. Es cierto que esto es una prueba, esto es una piloto que estamos haciendo y ya ha costado trabajo. Cada partido político, el proceso como lo llevamos a cabo, es que se les dio capacitación a todos los enlaces de los partidos políticos. Primero, para que el IE firmara un, un, un, esta declaratoria, pues el presidente del IE convocó al consejo, fue todo un proceso, el caso es que se aprobó. Y tuvimos discusiones con partidos políticos, incluso estuvo Transparencia Mexicana el, y el órgano garante de, de, de, de Jalisco, precisamente, exponiéndoles a los partidos políticos de importancia. Pero aún así, había renuencia y en fin, ya saben ustedes, la parte de los partidos políticos, cómo empiezan. Entonces, eh, para mí... Hay un grave problema, un grave problema. ¿Por qué? Porque los dirigentes de los partidos políticos son los primeros que no están muy convencidos. Por consiguiente, no lo bajan a los a los candidatos, ¿no? Y entonces entiendo que están en su proceso electoral. Ellos pusieron un enlace en el cual el enlace les iba a dar el usuario para que subieran la información. Incluso este, tenemos esa, esa línea Transparencia Mexicana, nos dijo, oigan, ¿quién le va a sacar el usuario? Porque a veces le llaman a Transparencia Mexicana. Teníamos 150 candidatos con usuario ya, en, ya reportados que se les dio su, su usuario. ¿Y qué pasó? Pues que vemos, creo que nada más 80, ahorita no tengo el conteo, pero son como 80 los que han presentado y todos los demás, ¿qué? Ya tienen su usuario y no han presentado su 3D3. Eso por un lado, y es cierto, Carlos, que, que, que, que tú lo estás diciendo, eh, vemos si muchos candidatos no han presentado su propuesta de integridad porque adicionalmente en este sistema suben una propuesta de integridad. Y si ustedes revisan la propuesta de integridad eh, sin dañar a nadie, ni mucho menos yo digo, pues qué pena me da, sus propuestas de integridad, ¿verdad? Acabo de ver una, una candidata que subió y que la conocemos, este, puntos estratégicos, fácil y sencillo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué está cumpliendo? Qué, ¿A qué se compromete? Y, y, y vemos propuestas de candidatos a diputados y, y lamentablemente pues van a, un, a, van a un puesto y creo que no tienen ni la menor idea de lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces, es, es lamentable eh, tener este tipo de candidatos. Y fíjate que desde que me, uh, eh, desde que me invitó Guillermo, me quedé pensando y, y reflexiona uno. Este, primero, pues al CPC nos hace falta empujar más y necesitamos de más ciudadanos, ¿verdad? Yo fui a Oriol gato Ajá. fuimos a San Felipe, he estado en Santa Catarina... Y no veo, incluso ayer hablé con un medio de comunicación que abarca esos, esos este, municipios y para que les exijan a sus candidatos, y hemos mostrado todo, pero no ha habido como mucho mucho eco. ¿Y, y, y yo a quién le atiendo? Yo aquí mi problema son los partidos políticos, lamentablemente que no hacen su labor eh, y que no transmiten, siempre lo he dicho, el que no está convencido de algo, pues no va a convencer a nadie. Y en ese caso, si el dirigente político no está convencido de, sus, de que sus, este, sus candidatos tienen que tener la transparencia, etcétera pues yo creo que también no se quieren visualizar, ¿verdad?, de lo que nos están dando como candidato, yo pienso. No sé, entonces... Este ha sido el proceso que nosotros estamos haciendo ahorita. Entre el lunes y martes, pues por lo menos vamos a, a, a trabajar, estamos trabajando desde el Instituto, del, desde el YACIP y el, y el Instituto Electoral, pues precisamente para, por lo menos los candidatos que ya tienen su usuario, pues lo tengan. Eh, a veces algunas personas que son candidatas y que conozco, oye, es que mi usuario... O sea, me doy cuenta que realmente no está la comunicación del, del dirigente del partido político porque la lista de enlaces sí lo tenemos, entonces les paso los enlaces y es cuando ya se, se, se comunican. Entonces, pues ahí se rompe la comunicación de, de, del dirigente del partido político hacia los candidatos. Ese es uno de los problemas que estamos, que estamos teniendo, Carlos, y que yo visualizo, porque capacitación, se les mandaron los videos, los que no asistieron a capacitación, es muy sencillo, no tiene nada de problema. Entonces, pues nada más es tener la voluntad, y yo siempre me he preguntado y lo he expresado, pues qué pena que tengamos candidatos que no tengan voluntad de ponernos la información correcta entre de, de, de sus candidatos, o sea, vamos, yo cada vez quiero ver información fidedigna, confiable de los candidatos, porque hay algo, yo y, y lo he dicho siempre, un candidato viene a servir o a servirse, no sé, siempre he tenido esa, esa incógnita, no sé cuál sea, digo, porque si vienes a servir, pues no tienes por qué ocultar absolutamente nada, al final del día es porque realmente quieres hacer un trabajo hacia la ciudadanía, ¿no? Y, y, y haciendo también esta reflexión, yo creo que también tenemos que empezar a voltear a ver mucho a los partidos políticos y exigirles, a mí sí me da mucho coraje que no tengan, que, que, que tienen 15 mil millones de pesos, 15 mil, ¿sí cuántos recursos se les da, Carlos, 15 mil, no? Lo que gastan los partidos políticos, ¿Y nos merecemos esos candidatos? O sea, ¿en serio el recurso público no inventen? O oh, ni siquiera que gasten en una capacitación para formar políticos, digo yo pienso, ¿verdad? Entonces creo que ahora el problema eh, que yo estoy viendo en, esto, en esta parte electoral, pues hay buenos ciudadanos, hay ciudadanos que son muy íntegros, pero pues eh, eh, íntegros, dije, eh, fíjense, íntegros, pero yo creo que no les llama la atención a los partidos porque pues, no conviven con sus fines, ¿verdad? No sé, quién sabe, a lo mejor estoy equivocada, pero esa es la parte que yo creo que como ciudadanos tenemos que empezar a trabajar en, en exigirles, oye, tanto recurso público que, que, que te llevas, y, y no me ponen ni siquiera buenos candidatos, pues yo creo que por ahí hay que empezar, digo, hay de todo, hay de todo, no puedo decir específicamente uno, pero yo sí digo, o sea, si eres candidato, sé transparente, gánate a la ciudadanía con tu integridad, con tu transparencia, ¿por qué? Porque de esa forma me das confianza a que pueda yo poner un voto por ti, ¿no? Entonces, eso es lo, lo, lo que llevamos de, de avance, y sí, y sí lo quiero externar claramente. Derivado de este proceso, sí vamos a hacer una recomendación no vinculante al legislativo para que modifique las leyes y el siguiente proceso electoral desde la precandidatura. Y si tu partido político no lo quieres, no hay problema. Tenemos una plataforma, tenemos lo podemos poner en la Secretaría Ejecutiva, en donde vamos, que sea algo que los partidos políticos, porque se los dices y no lo van a cumplir. Busquen un mecanismo, ya después de, de estar viviendo todo este proceso, algo tenemos que hacer, y, y estamos en, en unidad, este, eh, unidos todos los comités de participación ciudadana, porque la verdad sí es necesario que promovamos cada vez más la transparencia, y, y esta iniciativa 3D3, o sea, si ya vienes siendo tu servidor público, como servidor público la ley te obliga a presentarla. ¿En dónde? En tu declaranet, ya lo tienes. ¿Sí? Ya la tienes. Y es más, de ahí le puedes pedir a tu órgano interno de control la, la, la versión pública, ¿sí? De la 3 de 3 la podemos exigir, sí. Y, y, y, y entonces, ok, y los que no la han hecho, los que apenas van a iniciar o algo, pues sean transparentes, así de fácil y sencillo. Sí, y, y, y, y vamos, y yo digo... <coughs> Todavía aquí en León, eh, digo, en Guanajuato, pues hay algunos candidatos que lo han subido, pero si nos vamos a otros municipios que son más pequeños, ni uno lo ha subido, ninguno lo ha subido. Entonces, que no me vengan los candidatos con que, ay, es que esto, no, no, no, es la versión pública. Cuidamos todos los datos de los candidatos y sabemos que tenemos una ley y que no la podemos violentar. ¿Cómo la ven? Eso es lo que llevamos y pues ya saben que yo recibo absolutamente todo. Gracias, gracias, Hilda. Bueno, pues ya realmente avanzaste muchísimo en lo que teníamos que decir, que era toda la parte de, de, de la 3 de 3 porque Correcto. lo que hemos encontrado en el filtro ciudadano realmente es precisamente eso, que no hay 3 de 3 y las tres, tres, pues no tienen suficiencia, son omisas este, y hasta parecen dolosas en algunos, en, en, en algunos casos. Eh, ¿Quería hablar alguien más, Memo? Carla. Ah, vamos para allá. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos, compañeros. Buenos días, Isla. Muchas gracias por, por la explicación que nos estás dando. Muchas gracias por tener ese tiempo para poder crear nuevas, leyes de participación ciudadana y en las cuales exijamos como ciudadanos lo que nos merecemos, el gobierno que merecemos. Tú hablabas de la parte de opacidad de parte de los candidatos, pero también es bien necesario que mencionemos las instituciones. Las instituciones también han sido omisas en muchos sentidos. Vemos a un IE, a un Instituto Estatal de, Electoral de Guanajuato, en el, el cual está siendo omiso, que ni siquiera presenta un padrón electoral actualizado, O sea, si tú buscas en el internet el padrón electoral es, es del 2018. Entonces no es posible que también tengan ese rezago eh, porque esa es información que nos puede servir a nosotros como ciudadanos para dar una guía de cuántos ciudadanos somos, cuántos vamos a votar y hacia dónde van dirigidos los votos. No es posible que, que sigamos trabajando con datos hacia atrás. Esa es una cuestión. Por otra parte, el INE tampoco presenta una lista nominal. Estuvimos buscando la lista nominal 2021 y tampoco la encontramos. Entonces también ahí, este, ida va vale la invitación hacia, que, hacia ustedes como, como Comité de Participación Ciudadana para hacer un llamado de atención a las autoridades y a las instituciones correspondientes a que tomen el papel que les corresponde para poder generar una buena gobernanza. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. muchas continue. gracias carla bueno eh, vamos a, a, a continuar el asunto comentando que la metodología que especificamos en el, en el filtro ciudadano fue la siguiente primero analizar eh, la 3 de 3 de, de, de cada uno de los candidatos con el problema que ya hemos comentado y Luego, también ver eh, el asunto de la buena fama pública, fue uno de los filtros que pusimos. Analizar dentro de la localidad cuál era la fama pública que tenían los personajes que estaban proponiéndose como candidatos. Luego, la conducta electoral que habían tenido algunos de ellos que ya participaron en elecciones. Esencialmente ver si había tenido procesos de clientelización y compra de voto que esto va en contra de la dignidad de los ciudadanos. El otro asunto es la historia en los cargos públicos. Muchos de ellos ya participaron en cargos públicos y había que saber cómo habían salido esos cargos públicos, porque si no, parece que hay borrón y cuenta nueva, se proponen para un nuevo cargo y se olvidan de lo que hicieron anteriormente, aunque haya habido muchas críticas, en fin, o al revés porque hicieron o tuvieron un gran desempeño en el cargo público que tiene que ser evaluado por los ciudadanos. Eh, luego, las referencias a vinculación con actos de corrupción. Hablo de referencias porque no se trata de denuncias específicas, sino de las referencias que hay dentro del medio, dentro de la comunidad, a actos de corrupción de los políticos. Y hay muchas. Y por último, dos asuntos muy importantes y muy graves. La primera es si han estado vinculados a violencia de género. Eh, que ya hemos visto que hay casos este, importantes al respecto y más con todas estas acciones, esencialmente de las mujeres, eh, pues realmente clamando porque haya respeto a la mujer, respeto a su condición, etcétera. Y otra cosa muy importante que es, son los actos de discriminación, que haya habido actos de, discri de discriminación en, el, en, en los gobiernos, en la función pública que han eh, desarrollado contra minorías. Entonces, bajo estos términos, analizamos partido por partido las diferentes, las diferentes, este, los, los diferentes eh, planillas que se están proponiendo. Fuimos analizando una por una y creo que es momento de ir sí. presentando nuestro análisis. Sí, no más quería aclarar sobre eso de las planillas, que recuerden ustedes que para el caso de Guanajuato, eh, son eh, los que se proponen para gobernar a Guanajuato, al eh, municipio, es el, el, el presidente municipal, dos síndicos, y 12 regidores entonces eh, eh, eh, pero la verdad es que de los 12 regidores a menos que un partido tuviera una votación apabullante de casi el 90% entraría completa pero en, en la realidad no sucede así la realidad eh, el que gana la elección logra colocar a Varios, cuatro, cinco regidores y los demás partidos por el número de votos van metiendo uno, dos, tres. Entonces nosotros dentro de la metodología que eh, eh, observamos en lo que vamos a, a presentar, eh, solamente pusimos al presidente municipal en la investigación de su de información de esos eh, criterios que señaló Carlos, el presidente municipal, los dos síndicos y dos regidores. A los demás no los investigamos porque po eh, tienen pocas posibilidades de, de estar, eh, eh, a menos que sean el partido triunfador. Eh, eh, solo quería aclarar eso, Carlos. <risa> Sí, correcto. Pues, este, pasamos a la presentación, ¿no, Memo? Bueno, eh, tenemos primeramente eh, la planilla del PAN. Con los aspectos relevantes, se analizó el caso de Alejandro Navarro, Marta Delgado, Rodrigo Martínez Nieto, Mariel Padilla y Carlos Chávez. Eh, en el caso de Alejandro eh, Navarro, pues se encontró que la 3 de 3 es incompleta, no tiene realmente eh, presentado toda la parte de la manifestación de intereses, eh, no se encuentra ahí, entonces no conocemos, no es transparente en cuanto a los intereses que tiene involucrados en eh, el desempeño de su cargo. Eh, tiene mala fama pública a nivel nacional y señalamientos por discriminación y violencia de género. Tiene denuncias por compra de votos. Está reprobado en su gestión por casi el 60% de los ciudadanos por irregularidades e ilegalidades. Tiene ejemplos de señalamientos por actos de corrupción, como es el desvío de patrullas para asistir a juegos de fútbol. Eh, compra sobre precio de zapatos escolares, negligencias en el caso del arañazo y cucurzola referentes a de cuestiones de desarrollo urbano y de esta manera una serie de observaciones que creo que son muy importantes que los electores conozcan en relación al caso de quien eh, intenta presidir el ayuntamiento por parte del Partido Acción Nacional. En cuanto a Marta Delgado, pues ha sido señalado, señalada por su falta de atención a, la, a las necesidades de la población de Dolores Hidalgo, de la cual era eh, representante porque era diputada, es eh, diputada local con licencia, incluida como parte del distrito que representa como diputada. Y lo que hay, se identificó únicamente es que hay pocas iniciativas presentadas como legisladora. Aproximadamente una al año. Eh, no necesariamente el que presenten pocas iniciativas, este, pues es una condición negativa. Eh, una condición positiva pudiera ser alguien, algún diputado, que empiece a reformular leyes y hacerlas más pequeñas también. Podría ser una buena, una buena idea. Rodrigo Martínez Nieto, quien va como candidato, únicamente, también el asunto es que no presentaron la 3 de 3. Eh, y está señalado presuntamente por no cumplir con los requisitos para ser candidato a síndico. Este, esta impugnación la han hecho en, dentro del de propio partido Acción Nacional. Eh, entiendo que el actual síndico del ayuntamiento que pretendía ser considerado para esa posición. Mariel Padilla Rangel tampoco presentó las tres de tres y es señalada por ser favorecida por el actual presidente municipal con apoyos sociales, lo que podamos entender como apoyos sociales. Carlos Chávez Valdés, candidato a regidor, pues ha sido señalado por autorizar la contratación de estudios a sobreprecio a una empresa, Gerimpro, según nos dicen quien estudió estos casos señalado y este este esta autorización, esta contratación fue por cerca de 5 millones de pesos. Eh, este es el asunto. Muy resumido de la de esta planilla. Hay muchísima más información eh, en, en este caso. Simplemente tratamos de poner la información más relevante, pero hay muchísima más información este pues de, de, de esta planilla en específico, sobre todo, pues porque se trata de un asunto de reelección. Hay que entender que esta no es una elección normal a como estábamos acostumbrados los guanajuatenses. Es una elección que plantea la posibilidad de reelección de quien está gobernando. Por lo tanto, hay mucha información y los ciudadanos primero tienen que decidir si religen al actual o no lo reeligen. Y si no lo quieren reelegir, pues entonces tienen que eh, discernir por cuál de las otras opciones van a optar. Entonces es un cambio importante que no habíamos visto en eh, las decisiones que deben de tener los ciudadanos en Guanajuato capital. Entonces esta es la condición de esta planilla que es eh, especial, pues. El caso de la alianza PRI-PRD que cuya eh, presidente, candidato a presidente, es otro conocido que es Edgar Castro Cerri, Cerrillo, pues presentó también su 3 de 3, pero está incompleta, no presenta realmente información consistente. Y tiene, por otro lado, ejemplos de señalamiento por actos de irresponsabilidad y negligencia en la inundación y desbordamiento de la presa de la, hora, de la Olla, derecho de vía no cobrado, a la cablera Telecom y 141 juicios ante el Tribunal de Justicia Administrativa eh, por su gestión. Llama la atención eso porque quiere decir que algo, está, algo pasó que no estaba bien este asunto. Eh, ha sido reprobado por los ciudadanos en su gestión, de acuerdo a las estadísticas que hay y las encuestas que hubo en su momento y la falta de actualización de reglamentos municipales que solaparon acciones irresponsables, sobre todo en materia de desarrollo urbano y de ecología. En el caso de Adriana Margarita Mendoza Sánchez, candidata a síndica, no presentó tampoco la 3 de 3, es parte de la planilla rosa de participación política de la mujer, entiendo que por el PRD, actualmente se, des actualmente se desempeña como coordinadora sindical. Julio Ortiz Vázquez, candidato a síndico, tampoco presentó 3 de 3, presidente del Comité Directivo Municipal del PRD en Guanajuato, secretario de la, fue secretario de la Comisión de Hacienda. Patricia Preciado Puga, tampoco presentó 3 de 3, exdirectora general de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano y exdirectora de Desarrollo Social en la Administración Municipal de Guanajuato. Ángel Araujo Betanzos, también candidato a regidor, tampoco presentó 3 de 3, titular del despacho jurídico Araujo Betanzos y asociados, nada más. Es la información que tenemos, director general de servicios jurídicos durante la administración de Castro Cer Cerrillo. Entonces, esta es la condición de esta, de esta otra planilla. En el caso del verde, eh, se se propone a Israel Cabrera Barrón como presidente municipal y hay que llamar la atención como regidor número dos. Ya se puede hacer eso y esto significa que el señor Israel Cabrera quiere ser presidente municipal y si no le alcanzan los votos para ser presidente municipal, apuesta porque le alcancen los votos para, que, para entrar como regidor número dos este, por parte del Partido Verde al ayuntamiento. Eh, no presentó las 3 de 3 como diputado, ni como candidato a la presidencia municipal de Guanajuato, ni como candidato a la segunda regiduría de Guanajuato. Es una persona que no le gusta la transparencia. En el mes de junio del año 2011, siendo regidor, se fue de vacaciones con su familia Ixtapas y Guatanejo, y los gastos de sus vacaciones los cargó al erario municipal, lo cual posteriormente, la entonces, o, el entonces órgano de fiscalización superior en la revisión de la cuenta pública detectó la irregularidad y realizó una investigación. Finalmente presentó documentos falsos donde lo invitaban a un evento para evitar sanción o inhabilitación. Esto fue un escándalo en su momento. Juan Esther López Betanzos, candidata a síndica, pues tampoco presentó 3 de 3 y no hay mayor información sobre ella. Aldo Ricardo Ramírez Ornelas, candidato a síndico, tampoco presentó 3 de 3 y no hay información sobre él. En los, en los partidos políticos, hay que decirlo, no están presentando eh, información completa de sus planillas. No hay dónde consultar sus planillas, ver los, las currículas de, de sus componentes, en lo absoluto. No tenemos información de muchos. Vanessa Sánchez Cordero, candidata regidora, no presentó tampoco 3 de 3. Actualmente es diputada de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, es candidata local. Es socia de Contreras Sánchez Asociados desde 2009, donde se desempeña en el área de litigio civil, mercantil, familiar, asesoría y negociación y elaboración de diversos contratos. Esto debería de estar en su declaración 3 de 3 como un asunto relativo... A sus vinculaciones de intereses, por ejemplo. En el 2010 estuvo en la representación del Partido Verde ante el Consejo General del IEG. Es la información que tenemos. Y aquí vuelve otra vez a presentarse Israel Cabrera Barrón como candidato a regidor en la posición 2. Ya tenemos la referencia de Israel Cabrera Barrón, que es un viejo político de las andanzas en los ayuntamientos de Guanajuato. Y en las diputaciones. La que sigue. Tenemos el PT. Olga Fabiola Durán Torres. Aquí me detengo en este porque es un caso prototípico de algunos otros partidos que no son partidos que eh, pues realmente presenten una fuerza significativa. Sin embargo, no nos presentan a los electores pues prácticamente ninguna información. O sea, no sabemos quiénes son, no sabemos cuál es su currícula, qué hacen, eh, en qué se desempeñan, cuáles son sus intereses, etcétera. Entonces, pues no presentó tres de tres ninguno, pero no tenemos ninguna información. No existe información sobre ellos. No hay una plataforma del PT local donde nos digan de, de, de qué se trata, cuáles son sus aspiraciones, sus motivos, sus valores, etcétera. Simplemente nada. De tal manera que esto convierte en una en, en, en, en un problema la posibilidad incluso de votar por el propio por, por el, el propio partido que no da información sobre sus candidatos la que sigue movimiento ciudadano eh, está otra vez eh, presenta el mismo caso del partido verde su presidente su candidato a presidente es cristian manuel ortiz muñiz que también si no, si no logra este, ser presidente municipal, apuesta por para entrar a la, al ayuntamiento como regidor número dos de su partido. Este presentó 3 de 3 el sí, eh, un tanto incompleto eh, su manifestación de 3 de 3 como encargado con la de la seguridad pública de Guanajuato Ortiz Muñiz fue señalado por permitir que policías municipales disolvieran con balas de goma una manifestación ciudadana en la comunidad de Hierbabuena. Probablemente algunos, algunos ciudadanos que habitan la Hierbabuena se habrán acordado de este caso. Fue durante su gestión en seguridad ciudadana, dependencia a la cual está adscrito a Protección Civil Municipal, cuando se dio la negligencia de las autoridades que generó un desborde de la presa de La Hoya durante una una tormenta, lo que provocó una grave inundación en Guanajuato, siendo parte y encargado de protección civil, no tuvo ese cuidado y hubo negligencia. Fue aparte el encargado de seguridad pública. Esto se le conoce mucho y, y hubo y hay mucha información respecto a su gestión. Eh, Adriana Mariana Mata Navarro, candidata a síndico, no sabemos quién es, no hay información de ella, no presentó 3 de 3. Germán Silva Padrón, candidato a síndico, no presentó 3 de 3, tampoco hay información sobre ella, eh, sobre este, esta persona, perdón. Liliana Alejandra Preciado Zárate, candidata a regidora, tampoco presentó la 3 de 3, no hay información. Y Cristian Manuel Ortiz Muñiz, que va como candidato a regidor, pues. Ya tenemos las referencias antes comentadas y su 3 de 3 está incompleta. La que sigue. Maribel Tobar Álvarez, propuesta para presidenta municipal por parte de Nueva Alianza. Eh, de, no, no presentó declaración 3 de 3. Ella es licenciada en educación primaria este, eh, por la escuela normal. Eh, cambia el switch, eh, cambia el switch lema de campaña, promueve propuestas ciudadanas tales como la reactivación económica, no se comprobó clientelización y compra de un voto, no se le ha vinculado con actos de corrupción, no se encontró datos para ejercer violencia de género, ni mucho menos. Esa es la poca información que tenemos de ella. Jos, Juan José Porras, buen rostro, eh, no presentó tampoco 3 de 3 y no se encontró información pública realmente, y eso es lo que... Puedo. Que es el mismo caso de Guadalupe Martínez Anguiano, candidata a síndica. Eh, eh, Jorge López Campos, eh, eh, trabajador del área de salud, representante sindical, ha propuesto iniciativas ante el ayuntamiento. Fama pública aceptable por ser un activista y embajador de EcoFilter México promovió amparos en contra de la colocación de parquímetros, por ejemplo, este señor Jorge López Campos, que es un activista. Esa es la información que, que pudimos recabar. Norma Angélica Hernández Ramos, candidata a regidora, no tenemos información de ella, no presentó 3 de 3 La que sigue. El caso de Morena, eh, para presidenta municipal María del Carmen Cano Canchola, Declar, no presentó su declaración 3 de 3 por lo tanto, pues no presentó tampoco un compromiso con la, con, la, con la transparencia. Anteriormente no militaba en ningún partido, es una mujer de ciencia, investigadora y docente, fama pública apropiada y fue líder sindical en el ASPAUC de 2007 a 2015. No se comprobó... Clientelización ni compra de voto, no se ha vinculado con actos de corrupción y no se encontró datos sobre eh, que haya ejercido en algún momento violencia de género y o, ni discriminación hasta el momento. En el caso de Alejandro Candelaria Sosa, candidato a síndico, no presentó tampoco 3 de 3, comerciante expriista, exregidor del PRD y exsecretario de turismo del municipio candidato a presidente municipal en las elecciones de 2018 por el PRD, se pidió su renuncia como secretario de Turismo por desempeño deficiente, no se encontró información pública sobre compra de votos, ni clientelización y violencia de género, pero tienes estos otros señalamientos, este señor Alejandro Candelaria. Juana Angélica Luna no presentó 3 de 3, promueve juicio para protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral de Guanajuato, es investigadora y profesora. No se encontraron datos públicos ni de clientelización y compra de votos, ni datos sobre violencia de género y discriminación. Eh, Paloma Robles Lacayo, candidata a regidora, no se presentó, no presentó 3 de 3. Goza de fama pública aceptable gracias a su activismo. Sí, sí la presentó, perdón, Carlos. Sí, ya, ya la presentó. Ah, bueno, pues ya. Hasta a, ayer no estaba presentada. Ayer que lo vimos todavía no estaba presentada. Hay que checar ahí, pero pues si la presentó, pues entonces cambiaremos este esquema. Goza de fama pública aceptable de su activismo y participación en, en diversas ONGs promueve litigios a favor de la protección de las momias. Ha sido muy conocida por eso. Denuncia y ha denunciado violencia de género y discriminación por parte del alcalde Alejandro Navarro. Estefanía Porras Barajas, candidata a regidora, no presentó 3 de tres No se tienen datos públicos sobre trayectoria. Se sabe que promovió juicio para la protección de derechos políticos y electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral de Guanajuato, no se encontró datos sobre compra de votos, ni clientelización, ni nada de ello. La que sigue. El PES. Eh, pues el PES tampoco no nos aporta prácticamente ninguna información sobre su planilla. Florianet Hernández Vargas, presidente, para, propuesta para presidente municipal y también se puso como regidora número dos. No presentó tres de tres. No hay información. Aldo Axel Saucedo Quirós, Daniela Reynoso Marco Antonio Palacios Valtierra y Florianet Hernández Vargas. Pues no presentaron sus tres de tres y no pudimos encontrar ni accesar a ninguna información sobre ellos. El que sigue. El caso de Dafne García Galván como presidenta municipal y regidora número uno por el, el partido redes sociales progresistas. No presentó 3 de eh, 3 por lo tanto, pues este no, no, no, no, no hay realmente una referencia sobre su compromiso de integridad. Ha observado una conducta conflictiva dentro de su gremio privilegiando sus intereses. Se ha opuesto al plan de desarrollo, de, al plan de ordenamiento que protege el área de la Bufa y mantiene relaciones de asesoría con grupos de las familias Rodríguez Nieto y Marcoquio. Como directora de protección y vigilancia de, en 2015, concedió indebidamente un permiso para la construcción de un hotel denominado Casa Colorada. Esta obra se encuentra suspendida. Hay evidencia de conflicto de interés al entregar esta autorización a su amiga Rosamelia García Redondo. El 13 de mayo de 2016, el Colegio de Arquitectos de la ciudad de Guanajuato presentó denuncia en contra del arquitecta García Galván por su irresponsable desatención en la aplicación de reglamentos, así como solicitud de auditoría a la Dirección General de en la Dirección de Protección y Vigilancia por el indiscriminado otorgamiento de permisos de construcción en el centro histórico sin el, el aval de Lina y en beneficio de un pequeño grupo de directores responsables de obra. Esta información fue encontrada en la red. Este, el candidato a síndico, Salvador Reza Rodríguez, no presentó 3 de 3. Susana Alejandra Morales Salazar, no presentó 3 de 3. Eh, Dafne García, que va como candidata a regidora, pues ya dijimos que no la presentó. Gustavo Adolfo Yáñez Aldaña, candidato a regidor, no presentó 3 de 3, fama pública, solo se le reconviene por el cambio de partido, ya que fue regidor del Partido Verde Ecologista durante el periodo 2018 y ahora reaparece en redes sociales progresistas, lo que afecta la seriedad de sus comisiones partidistas. Eso es lo que tenemos de este partido. Fuerza por México va para presidente municipal Raúl Luna Pavón y regidor número 2 también. No presentó declaración 3 de 3, es guanajuatense, nació en el barrio del Carrizo y actualmente vive en La Venada, abogado postulante, jefe de seguridad, comandante en Los Cerezos, eh, tiene maestría en seguridad pública en línea. Su principal propuesta es por transparencia del gasto y seguridad pública. Eso es lo que tenemos de el señor Raúl Luna Pavón. Eva Julieta González García. Eh, José Mauro Noriega Blancarte, Celia Carolina Valdés, Val, eh, Valdés Beltrán, eh, pues no tenemos tampoco información, no hay información disponible en ninguna parte, en ningún lado. Listo. No sé si son todos, Memo. Sí, hasta, hasta ahí es eh, todo. Yo, yo tenía la del PRD, pero igual pues no, no mostré, porque no hay información. Ya mostraron la, la, del, la de Edgar Castro, que va con la coalición por Guanajuato, vamos por Guanajuato, y únicamente se sabe de eh, la primera regidora que ya ha estado en, pu eh, en puestos públicos y que ha tenido un buen desempeño laboral y que tiene buena, buena fama pública. Sin embargo, la segunda regidora, pues hay comentarios dentro de, de la página de PRD de las redes sociales, pues, que tiene, que es muy conflictiva y que tiene problemas con las personas, peleas verbales, físicas, y cuestiones así, pero no hay mucho que mostrar. Bueno, finalmente yo diría, Guillermo, que este es el análisis que realizamos sobre el asunto de candidatos al ayuntamiento. Destaco, y se lo digo también a Hilda, así como no presentaron la 3 de 3, en una enorme cantidad de candidaturas no hay la menor información, no existe información. Entonces, el asunto es, no sé, espero que los del IEG algo, algo, algo puedan hacer, porque pues es muy difícil realmente pedirles a los ciudadanos que vayan a votar por diferentes opciones si no se les da la información. Entonces, el proceso democrático... Entra, en, entra realmente en un pantano. ¿Por quiénes van a votar? ¿Por qué personajes van a votar? El problema que estamos viendo de personajes que hay información, la gran realmente pues la información que hay es negativa. Y por el otro lado, de los que no hay, pues no se sabe. Quizás sea gente muy valiosa, que tenga una muy buena currícula. No quiere decir que sea así extraordinaria, ni mucho menos, pero de, de personalidades que quieren aportar a su comunidad, pues no hay información. Entonces sí, haría un llamado de atención sobre este asunto. Porque si no parece que todo se basa pues en una, una contienda entre un grupo, dos grupos, tres grupos. Y aquí lo que realmente se ve... Es que esencialmente se trata de un proceso para integrar un, un ayuntamiento a modo. No es un proceso realmente entre partidos políticos. Eso es lo que nos deja ver al punto de que ni siquiera les interesa presentar la información de sus candidatos. Con eso yo, yo cerraría el asunto de las conclusiones del filtro ciudadano, eh, finalizando con la, la invitación a votar. Yo sé que no está fácil votar en esta ocasión. Eh, ni en ninguna ha sido fácil, pero sin embargo, lo peor que se puede hacer es no votar, porque entonces sí, ánchez Castilla para, para, para aquellos que tratan de este, apoderarse del voto de los ciudadanos indebidamente. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es votar, hay que decidir. Nosotros simplemente estamos aportando una serie de información que esperamos le sirva a la comunidad guanajuatense para tomar su decisión. Esa, eso, eso es esencialmente lo que lo que procuramos en el filtro ciudadano gracias si sí, algo que sí. podría también servir de conclusión a esta a esto es que se ven varias, varias aspectos uno que los ciudadanos para votar necesitamos información para qué para orientar nuestra decisión pero no hay información suficiente, ni los partidos la dan, ni el IE la tiene, ni el INE, ni en nadie. O sea, es un hoyo dentro del proceso electoral. La falta de información mínima. que podría ser mínimo? Pues el historial de vida de las personas, o lo que se llama currículum vitae. Ya con eso nos daríamos una idea de dónde estudió, dónde nació, qué se ha dedicado... Pero ni siquiera eso se encuentra en un lugar público donde los ciudadanos podamos acudir para abrevar de él y, y po poder orientar nuestra voluntad. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que se ve que en estos 10 eh, eh, partidos se podríamos, podríamos encontrar dos grupos, un grupo de aquellos que ya estuvieron en el ejercicio del poder, y que claro, el ejercicio del poder también hace que la gente se equivoque y tenga errores y entonces parezca que los que ya estuvieron no deben estar porque han tenido errores. Y el otro grupo que nunca ha estado y que por lo tanto no tiene ninguna mancha, pareciera que fuera el bueno. Bueno, ese, esos dos grupos. Y luego, otro aspecto que también destaca de, este, de todo este asunto, es que ahora wow. se puede acceder al poder desde dos posiciones, como lo vemos en varios partidos, como presidente municipal y como regidor. Es decir, yo voy a estar en el órgano de gobierno, sea el presidente o no, o sea, es lo que nos están diciendo. Yo creo que esas cosas tenemos que reflexionarlas cuando vayamos a hacer nuestro voto. Y creo que eso es lo valioso de este, de este ejercicio. Ahora sí, le doy la palabra a Carla, que está pidiéndola. Adelante, Carla. Y luego, Lorita. Sí, muchas gracias. Me voy a permitir compartir pantalla solamente para eh, puntualizar en, esta, en este tenor eh, que tenemos ahorita lo que mencionaba Carlos hay que salir a votar eh, pueden ver ahí mi pantalla no. hola no no no no, puede... no? no. Okay. ahí ya pueden ver mi pantalla sí ya okay bueno mm, por bueno, estos datos son tomados de un, eh, un análisis que ya se había hecho anteriormente dentro del Observatorio Ciudadano por nuestra compañera, eh, bueno, excompañera en ese tiempo, Paloma. Eh, pero de, de cualquier manera, los datos son del IEF y así fue como quedó conformado el ayuntamiento del PAN. Aquí nos falta pues que hay dos síndicos también, este, eh, pero los regidores. Esto es muy importante y por qué tenemos que salir a votar. Recordemos que tenemos el principio de representación proporcional. Esto quiere decir que el número de votos válidos que nosotros tengamos como, eh, pues, como ciudadanos eh, que estemos dando cumplimiento a un derecho, porque es un derecho el que tenemos de voto, este, ese número total de, de votos se divide entre 12, que son los puestos a las, a las regidurías, y entonces nos va a dar un coeficiente electoral se va a dividir entre el número de votos que tenga cada partido si nosotros no salimos a votar ¿qué va a pasar? que vamos a dejar que el partido que tiene ahorita o que está en las estadísticas más arriba es el que va a meter más regidores porque es el que más votos va a tener entonces la manera de que nosotros como ciudadanos podamos contrarrestar este ayuntamiento armado es que tomemos la decisión de, de votar ¿Por quién? Nosotros no podemos decirles por quién, por quien les dicte su conciencia, diría nuestro coordinador, pero con, con quien después de los datos que se han mostrado aquí, ustedes quieran, pero salgan a votar, porque es la única, la única manera de hacer oposición en el ayuntamiento y de tener un ayuntamiento verdaderamente representativo de la ciudadanía. De lo contrario, vamos a tener nuevamente, como ha sido hasta ahorita, grupos hegemónicos y grupos de oligarquía que están controlando el poder, las situaciones, el desarrollo de nuestro municipio y, y, que llevan a, y que hemos visto que lo están llevando de una mala manera a cabo. Entonces, es muy importante que salgamos a votar. Es muy importante que nosotros como ciudadanos también exijamos la transparencia de las autoridades. Como les digo, ahorita no hay una lista nominal ni un padrón electoral que nosotros podamos consultar en línea para saber cuánto es el número de personas que realmente pueden ir a votar. ¿Cuándo nos lo va a mostrar el IE? ¿Después de las elecciones? Nosotros lo necesitamos ahora. Y ese es mi llamado, Ilza, Hilda. Tú que tienes eh, más acercamiento con estas instituciones, necesitamos que ese padrón esté listo antes de las elecciones para saber el número de votantes, que, que, para saber las probabilidades y los escenarios que se pueden presentar y no que luego nos salgan con que en lugar de 126 mil que hubo en las elecciones pasadas nos vayan a salir con 140 mil no y que esos 20 mil puedan hacer una diferencia dentro del ayuntamiento entonces pues yo yo cerraría con eso mi participación sí eh, si Javier quería hablar por favor sí con mucho gusto este muy buenos días a todos de hecho, se plantea un esquema eh, metodológico de fichas técnicas con una secuencia fotográfica de la vida y la historia de cada uno de los posibles eh, sujetos a gobernar el municipio de Guanajuato, junto obviamente con su eh, planilla. ¿no? Por ahí hay un comentario eh, que se me hizo interesante, que al parecer la percepción eh, de este mecanismo es como si fuéramos los jueces del juzgado. Eh, sabemos que efectivamente eh, la única verdad absoluta es que no hay verdades absolutas. Este ejercicio, eh, de alguna manera, de concentrar información estadística y logística de la historia y el análisis de cada uno de ellos, pues es un elemento muy orientador en términos de información. Mas, sin embargo, esto representa la parte ética, administrativa, y logística de la vida. Ahora vamos a la parte de propuestas que ellos han eh, señalado, ¿no? Ha habido, obviamente, ante la luz pública y ante los medios de comunicación, diferentes temas que han tratado ellos, que también para todos ustedes sea otro elemento, independientemente de las fichas técnicas que se están presentando en esta ocasión. Hablaron de la parte de seguridad, hablaron de la parte de cultura, hablaron de la parte de medio ambiente hablaron de planeación, eh, hablaron de planeación eh, urbana, ecológica, en el tema ambiental, eh, muy deficiente eh, la participación de todos ellos, eh, comulgando con la bandera de que efectivamente los picachos son sagrados y vamos a eh, ponernos la bandera y aventarnos. ¿no? En, la, en la práctica no va a haber ningún resultado, debido a que en su momento cada uno de los personajes, tuvieron la posibilidad de corregir este problema, ¿No? Ahora, eh, efectivamente, pues no somos los jueces del juzgado, eh, simplemente ciudadanos que participamos con información, con experiencia, con historia, y dando eh, las posibilidades como un consumidor en su curva de indiferencia de selecciones, tiene varias posibilidades de consumo. Aquí lo que se está viendo es que hay varias posibilidades, de posibilidades. Esas posibilidades significan efectivamente eh, una contienda en donde lo importante sean los proyectos, por un lado, y el beneficio eh, para la ciudad. Eso, digamos, en términos eh, muy generales. Y eh, pues hay comentarios muy significativos eh, que se plantearon. Se hizo una... Eh, esquema fotográfico de colección que quizá Arcos nos, nos lo ratifique con fichas técnicas, pero en la práctica vimos y analizamos la parte ética, la parte administrativa y el universo es más amplio para términos de toma de decisiones. Recordemos que una decisión es irrevocable, irreversible y sigue su curso de acción. Como tal, en el momento que nos quedan aproximadamente seis días para que termine este proceso de campaña sí es muy importante que esta información que va a quedar grabada eh, se vea con calma se analice y se vea cuál fue el resultado de la temática eh, general tanto de medio ambiente de seguridad de cultura de planeación etcétera y no ser tan parcial y tan técnicos no en ese sentido con esto tengo ganas de hablar más pero respeto el tiempo de María Dolores Montenegro que levantó la mano antes que que mí que yo perdón y este y el coordinador amablemente se la saltó concluyo gracias javier muy buenos ya casi tardes ya de, de este sabadito y a todo a todos los que nos están siguiendo también por facebook live este y a todos mis compañeros Hilda un gusto otra vez que estés con nosotros eh, a, también a, a Lalo Sarabia, que bueno que, que nos están acompañando por, como parte del filtro ciudadano. Bueno, yo sí, quiero, yo sí quiero mencionar algo. Nosotros nos estamos sacando y me gustaría mucho, eh, si tienen para compartir la pantalla, en eh, cada una de las fichas que se presentaron por parte de este filtro ciudadano, la información y abajo dice, no sé si puedas compartir, abajo dice que hay más información. Esta información no nos la estamos sacando de la manga, nosotros. No estamos este, haciendo alusión a, a por quién voten. ¿sí? Simplemente, como ya lo dijo Javier y lo, lo mencionó también Carlos, eh, estos, es, estos aspectos que nosotros estamos señalando, no, no saben ustedes el trabajo que nos costó, porque inclusive se les pidió información a los mismos partidos, Sí, se, se les habló, se les pidió información para que nos dieran una orientación de quiénes van en sus planillas, este, y sin embargo, a veces ni los nombres. Eh, por ejemplo, el Partido Verde, te metes a la página del IEG y no aparece la planilla, Aplanece, aparecen las planillas del Verde en todo el Estado, o sea, de casi todo el Estado, pero después de la D, de Dolores Hidalgo, que es la última que aparece en la D, ¿sí? Porque está por, por orden alfabético, se brincan hasta la D, -E F, hasta la e F, G, hasta la H, ¿sí? O sea, que no, que no aparece Guanajuato, no aparece la planilla. Yo me tuve que, yo tuve que buscarlo, o sea, fue un trabajo exhaustivo, buscando información, por eso nos tardamos en dar esta información y luego aquí aquí ya este están compartiendo Memo la, los aspectos y dice regresa la no Memo por favor no tienes apagado el el, el micrófono ¿Qué necesitas de este Lorita? Lo que señalabas lo que señalabas ah ok Y como lo dijo ya Carlos, sí, esa. Como lo dijo Carlos, esto, esto que estamos nosotros es como un, un análisis, un síntesis, porque hay muchísima más información de, de los candidatos que sí pudimos encontrar mucha información. En el caso de de nuestro actual eh, presidente municipal con licencia, pues hay muchísimos. Y aquí dice, los aspectos señalados han sido tomados de información pública y conocida y tienen como único propósito acercar a los ciudadanos elementos de información para razonar su voto. ¿sí? Y para más detalles, consulten las fichas de los candidatos que se encuentran en la página de, del filtro ciudadano. Eh, que sí quede muy en claro que nosotros nos dimos a la tarea de buscar la información para presentar lo mejor que pudimos estas fichas. Y obviamente, pues sí, no hay mucha información, de muchos. Eso es por un lado. Otra de las cosas que, que quiero yo también enfatizar es el honorable. Escúchenlo bien, así se, así se pone, aunque venga una H con un punto, quiere decir honorable ayuntamiento de Guanajuato, ¿sí? Y esto, el honorable habla de honor, de ahí viene lo honorable, de ahí viene la honorabilidad, ¿sí? Que seas transparente, ¿sí? O sea, somos imperfectos porque somos humanos, pero si yo no, es, no, he, no he incurrido en cosas muy graves, pues las, las, puedo, las puedo compartir. Entonces, yo no entiendo por qué, la, si sabemos de antemano que yo voy a contender para, para candidato de cualquier posición, ya sea presidente municipal, diputado federal, local, regidor, síndico, y tengo la posibilidad de llegar, que sea por realmente a conformar un honorable ayuntamiento. ¿Sí? Eh, y, y hemos visto que están ocultando información, no entiendo por qué. Entonces, ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde está la honorabilidad? Y hace poco hablábamos de que antes la, la gente no tenía que firmar un papel. Con solo dar su palabra era suficiente y era gente de honor. Ahora, los candidatos que van en la planilla representando a una candidatura de presidente municipal y que ahora ya les abrieron la posibilidad para que vayan también como regidores, o sea, que se definan, o quiero ser presidente municipal o quiero ser regidor. Pero ahí están buscando, pues se puede, se puede malinterpretar. Aquí lo que están buscando es una posición, una posición dentro, sea como sea. Ya si no llego, si no llego porque mi partido no tiene la posibilidad o no tiene este, hablemos claro, la lana suficiente para comprar los votos que así lo hacen, pues yo sé que no voy a llegar, pero bueno, voy a hacer la luchita para meterme como como regidor. Y creo que que no están bien definidos en la situación y en la posición a la que quieren llegar. Si yo quiero ser candidato. Y yo soy candidato a la presidencia municipal, pues hago todo lo posible con, con toda la transparencia del mundo, con buenos proyectos, ya lo dijo Javier Esparza, con buenos proyectos eh, y presentando este tipo de situaciones, mi declaración de tres de tres que vean que soy transparente, que no voy a robar, que voy a, a hacer cosas por, por el pueblo con, el, con estos proyectos, pues me lanzo como candidato, no Busco otra alternativa que sea la de regidor. Yo nada más quiero hacer esa reflexión para que la gente que nos está viendo sepa cómo está la situación y que efectivamente nosotros no somos jueces, no somos jueces porque no podemos ser juez y parte, ¿sí? Simplemente es información que nosotros creímos, ¿sí? Como grupo es necesaria para conocerla y que la ciudadanía la conozca exclusivamente. Gracias. Muy bien. No sé si alguien más quiera. Adelante, Isla, por favor. Muchas gracias. La verdad, a mí me ha gustado mucho este ejercicio que ustedes como observatorio han realizado lo que es el filtro. Porque eh, obviamente tenemos que tener elementos, y bien como lo ha dicho Carla, eh, hay que generar ese ese llamamiento, exigencia hacia las instituciones, como bien lo han mencionado aquí. Pues que hagan su chamba, ¿verdad? Y que nosotros los ciudadanos este, necesitamos, no nos confundan, tal pareciera que, digo, yo, yo sé lo que cuesta de trabajo localizar esta información y sé que hoy muchas organizaciones de la sociedad civil están haciendo su chamba, la verdad. Entonces, yo estoy analizando porque obviamente tiene que salir una recomendación de una modificación. Primero, la ley cambió. Debe de, de, las leyes deben de tener todo el efecto de la ley de transparencia. Primero, qué lástima que nos tengan que obligar, qué lástima que como lo diga Lolita, o sea, ante todo eh, podemos tener errores pero es la honorabilidad de asumir un puesto, ¿sí? Entonces, yo creo que, que, que va más allá. Este ejercicio eh, que ustedes han llevado a cabo, a mí, me, me, me, me deja muy buen sabor de boca, eh, la verdad, porque no es la idea de una sola persona ni de un grupo de cinco ciudadanos, sino que eh, estoy convencida que una vez que preparemos esta recomendación, tiene que ir con mesas de trabajo, porque tiene que, tenemos que tomar la opinión de ciudadanos y precisamente, ustedes han hecho este análisis y para mí es una prueba de soporte para decirle a la institución, no me confundas a mi ciudadano y va a ser muy bueno que, que, que las instituciones les pongamos, dame información para mi ciudadano, no me hagas buscar de aquí, de allá, no. Yo creo que eh, queremos que nuestro recurso público, que el recurso público lo, lo, lo, lo pongan en cosas que necesitamos los ciudadanos y de una manera muy sencilla y que si ya está la información, yo me pregunto y lo he dicho y se los he expresado a varias instituciones. Todos cometemos errores, pero tal parece que me hacen pensar mal porque me lo ocultan, me lo ponen no sé dónde para que yo no lo encuentre cuando las cosas no son así. Entonces, yo creo que vamos a ir empujando muy fuerte sobre esta recomendación. Yo me quedo con, con esta, esta parte que ustedes me han presentado, eh, que han compartido a todos los ciudadanos eh, y, y, y que... Para mí va a ser de suma importancia para poder elaborar una buena recomendación no vinculante y que se haga una modificación. Entonces, seguramente yo les voy a estar molestando, dando lata como siempre, verdad, de, de, de, de todo esto. Pero somos unos convencidos de que tenemos que crear ciudadanía, que tenemos que crear conciencia y a, a todos los ciudadanos. Entonces. Poco a poco ya saben que los he llevado de ejemplo a este observatorio a otros lados y se han estado estableciendo lazos, es ir empujando, ir empujando, pero, pero sí hay que decirles a las instituciones este que las tecnologías son muy buenas y que definitivamente ya nada más se trata de compartir y ponérnolo en un lugar visible. Con mucho gusto, Carla, e insisto, yo voy a, a, a darles lata para una vez que preparemos esto, que tengamos datos, porque si sí hay que recurrir, eh, ¿qué requerimos y qué, qué, qué sería una buena aportación para, para las instituciones? Gracias. Pues no sé este, si alguien más quiere... Hacer uso de Pidi, por favor. Primero, lo del filtro los felicito. Es para que el público, el ciudadano guanajuatense, por lo menos esté enterado quiénes quieren quedarse con el Guanajuato Botín. Dos, la gente tiene que salir a votar, por quien sea, pero que vote. Por favor, vayan a votar. Y tres, ojalá y a Maritza, la nombre en contralorea de la ciudad de Guanajuato, porque son unos bandidos lo que están haciendo. Navarro está usando el, municipio, el erario municipal para su campaña. Es vergonzoso. Todo el equipo que reparte los calentadores, ahí está denunciado. Tristemente, para finalizar mi intervención, veo que las instituciones no están actuando como para el derecho y la marisa. Fíjate bien, debería estar en esta. En el, FEPADE, el tema de Navarro y no han hecho nada. El joven este Mauricio que preside el IE no ha hecho nada, es un cero a la izquierda. Todos cobran divino, pero nadie está haciendo nada, Memo. Esa es lo que nos obliga a todos. Vamos a votar porque quieran, hay que votar. Y una vez más, felicito al esfuerzo que han hecho todos ustedes con el filtro. Por lo menos la gente hoy está enterada. Y para finalizar mi intervención al día de hoy, nomás les quiero informar que todavía el día de antier querían que se aprobara el famoso Pudueto, Puduoco, ¿saben? Lo querían. Yo nada más, faltaron cuatro meses, y se opusieron la síndica y otros dos porque no es posible. Pero sí subrayen algo para que vean qué desorden está este municipio. Se aprobó algo que ya había pasado a moda, la ley de no alcohol en las votaciones. Y eso fue por esta muchacha pues Marielo, como se llama la, la cosetía de, de Navarro. Esto es nomás para que ustedes sepan el desorden. No pueden votar por el desorden. No pueden votar, como dijo Carlos, por Guanajuato Botín. Por favor, reflexionemos todos. Vayan a votar, pero piensen bien por quién van a ir a votar. Muchas gracias y muy buenas tardes. Sí, este, Lolita, y luego Carla, por favor. Gracias. Eh, otra cosa que se me, se me pasó hace rato que tuve intervención fue que el, que el, el desconocimiento a veces no es lo, lo que te puede avalar el que no hagas una declaración. Y aquí eh, yo puedo decir que no tenían desconocimiento. En la su mayoría de los partidos, ¿Sí? se les invitó por un grupo eh, eh, para que eh, estuvieran en una, en una sesión, en, un, en una plática, y yo tuve la oportunidad de estar en, en dos que tres de estas reuniones, y, y la gente del Comité de Participación Ciudadana de Guanajuato, del Sistema de Anticorrupción, estuvo presente. Y los invitó a todos, en especial a los candidatos, y a los regidores y síndicos, les digo que también podían, lo podían hacer, que estaban invitados para hacer esta, esta declaración de tres de tres. Y sin embargo, o sea, no es que van a salir, que no salgan con que. Nosotros no sabíamos, este, no era una obligación. Se les está invitando, y lo vuelvo a decir, se les invitó, lo, tenían el conocimiento por parte del Comité de Participación Ciudadana de Guanajuato, del Sistema Estatal de Anticorrupción, para que hicieran esta declaración. Y sin embargo, lo tomaron como, Ay, no es obligatorio, no me lo exigen, ¿saben qué? Pues no lo doy. Entonces, insisto, ¿dónde está la honorabilidad? Nada más era lo que quería yo este, concretar porque sí hubo invitación por parte del Comité de Participación Ciudadana, y lo vuelvo a repetir, del Sistema Estatal Anticorrupción, donde se les dijo que estaban invitados todos a hacer su declaración de 3 de 3. Se les explicó por qué y por qué era importante que la hicieran, para que fuera transparente y que la gente supiera que no tenían nada a que temer. Gracias. Adelante, Carla. Sí, pues bueno, siguiendo en el mismo tenor de, de Hilda, este, yo creo que es muy importante y quiero hacer otra vez, hace unas semanas lo hice, pero quiero volver a hacer un agradecimiento público a todas las personas que estuvieron trabajando tan arduamente en el filtro ciudadano para la elaboración de este modelo y para la obtención de los datos. Muchísimas gracias por participar. Soy una convencida que únicamente la participación ciudadana puede darle un giro a todas estas cuestiones de corrupción, de malos hábitos dentro de la gestión municipal y que solamente a través de esta participación podemos tener una mejor integración social y una mejor y nueva forma de ver una vinculación entre los habitantes de nuestro Guanajuato, nuestra comunidad y nuestro gobierno. Por otra parte, quisiera decirles que toda esta información que se está generando a partir de este ejercicio no es información que tengamos, vuelvo a ser eh, reiterativa en ese sentido, como Lolita. Son informaciones que están citadas y que pueden eh, ustedes comprobarlas. Si tienen el interés, por favor, mándenos un correo electrónico al Observatorio Ciudadano y les damos con mucho gusto la cita. Eh, que, no, que nosotros queremos eh, como observatorio y como filtro ciudadano, pues que no vayan a ver también en cierta manera... Eh, pues eh, represalias en contra de nosotros, ¿no? no somos nosotros únicamente como observatorio. Hay un grupo de trabajo de ciudadanos detrás de este modelo y de esta metodología trabajando, y eh, pues eh, aquí están los resultados. Eh, soy también una convencida de que necesitamos informar a la sociedad y socializar toda esta información para que la sociedad pueda tener una toma de decisión adecuada en cuanto a su voto. En ese sentido, me voy a permitir compartir pantalla una vez más y. Eh, si usted aún no decide por quién votar, si a usted le llegaron con un calentador o con una despensa, piénselo por favor dos veces, agarre todo lo que le den cualquier candidato, agárrelo todo pero tenga un voto razonado por favor, además el dinero de, con lo que dan los calentadores con lo que dan las despensas, con lo que dan no es de ellos, es del erario entonces no es dinero de los candidatos, por favor entiendan eso vamos a ver Vamos a revisar el programa municipal, muy rapidito, el programa municipal, el, gobierno, el programa del gobierno municipal actual de esta administración de nuestro presidente municipal actual que está para la reelección. Él está prometiendo lo que no hizo en, las, en su administración. Y aquí ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí la pueden ver ya? Ahí sí, tenemos los sí, lineamientos claro. generales. Gracias. Gracias. Aquí podemos ver, eh, ustedes se meten a la página de gobierno municipal, pueden descargar este documento que es el programa de gobierno municipal y ahí ustedes pueden ver los lineamientos generales para la instrumentación y seguimiento y evaluación de este programa. Estos son los famosos hechos, yo como les digo, yo los desechos que no ha hecho el señor, no ha hecho. Entonces, ustedes pueden verificar aquí, por ejemplo, él nos dice que tiene una línea estratégica para la reingeniería, de la para la tranquilidad. ¿Cuántos asaltos se han visto en los callejones? ¿Cuántos feminicidios? ¿Cuántas personas muertas? ¿Cuántas balaceras? ¿Eso es la reingeniería? ¿Eso es lo que ha tratado? Ustedes mismos juzguen. Nosotros no les tenemos que decir, lean las estrategias, lean el eje, lean los programas que tienen, y luego ahí busquen también, pidan datos por transparencia. Es un derecho que nosotros tenemos como ciudadanos, que tener eh, que ellos nos muestren la información clara de lo que se está haciendo. Por otra parte, tránsito seguro. De verdad, se acabaron los embotellamientos en Guanajuato. Bueno, ha bajado un poquito por la, por la pandemia, cierto está, pero no es una situación que esté resuelta. No es una situación, la situación de movilidad no está resuelta en el, en el municipio. Y cuando regresemos a la nueva normalidad, donde las personas tengamos que regresar a los trabajos, los niños a la escuela, vamos a seguir con esta misma problemática. ¿Qué se hizo al respecto en estos tres años? No sabemos. Óptimo control de riesgo. Tenemos un atlas de riesgo deficiente estatal, donde la mayor parte de los riesgos son gasolineras. No hay riesgos reales y no hay riesgos en los cuales se tome en cuenta la percepción del riesgo social. Ahí hay una tarea pendiente también. Limpia, alumbrado público. ¿Qué les digo? ¿Cuántas quejas de alumbrado público existen en el municipio? ¿Cuántos callejones están sin un correcto alumbrado? ¿Cuántos la limpia? Por favor, llegan los fines de semana y vemos las bolsas tiradas que luego están tapando las alcantarillas y en tiempo de lluvia se hace un caos. Parques y jardines, es tristísimo ver nuestros camellones, que si no fuese por las benditas lluvias que nos han caído, ya hasta los cactus se les secan a los señores. Rastro municipal, ni siquiera un tratamiento, ahorita parece que ya tienen un tratamiento primario, se le prendió a alguien el poquito, pero está muy mal ubicado y todos los, todas las... Eh, todos aquellos eh, restos que salen del rastro, las aguas que salen de ahí llegan directamente a, a nuestro río y van a depositarse a nuestro cuerpo principal de agua, la Presa de la Purísima. Planeación estratégica, de veras, con planes del, del 2012, con eso quieren planear la ciudad y con un programa de ordenamiento ecológico territorial también maleado que quiere, ahora sí lo quiere aprobar, que durante los tres años no lo aprobó, pero ahora sí es una de sus promesas y es una banderita política que trae. Transporte público municipal, cambiaron las paradas de los camiones, los camiones cuestan más, esos son los hechos, esos son los hechos, señores, no los, no los calentadores que les están dando. Entonces, obra pública, pues veamos a quién se le da la obra pública, porque por ahí hay unos grupos de arquitectos también, que están apoyando muchísimo la candidatura y que son quienes tienen todas estas obras públicas, desarrollo ur urbano ordenado. Nada más acordé acordémonos del arañazo. ¿Le seguimos o ya le paro? Bueno, yo creo que ustedes podrían ver toda to cada cada uno de los puntos y, y darse cuenta de las realidades que tenemos y de la realidad del gobierno municipal y que si las estadísticas que nos están mostrando en los periódicos que además ahora son gratuitos no sé desde cuándo este donde pero nada más esa edición no donde llega la la, la en la portada la estadística donde nuestro presidente va ganando este si si si esa si esos datos son ciertos pues vamos a tener más de esto vamos a tener una réplica de este programa de gobierno municipal, que está incompleto, que las estrategias no, son, no están vinculadas ni están articuladas ni siquiera con los planes nacionales de desarrollo, con los planes estatales de desarrollo, que vienen nada más el checklist en el papel y que, ¿saben qué es lo peor? Que nunca se llevan a cabo y nunca se ejecutan. Entonces, con eso termino yo mi, mi intervención. Por favor, voten. Por quien, por quien quieran, pero voten. Gracias. Bueno, llevamos hora y media de, de transmisión este, de la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato y aquí estamos, lo que el INE lo que el INE está recomendando ¿Cómo debemos prepararnos para la jornada electoral? Pues primero contar con la credencial para votar, segundo verificar que el nombre esté en la lista nominal ubicar la casilla Conocer a los candidatas y candidatos, aunque ya vimos que no es muy fácil conocerlos, identificar las medidas sanitarias aplicables durante la jornada electoral y acudir a votar el 6 de junio. ¿Ya te estás preparando? Infórmate y participa, dice el INE. Y nosotros de, de esta manera, le, no sé, Ángel, si, si quisieras intervenir o no. Sí, adelante, Ángel. ¡Arcos! No, pues no, o sea, realmente, saludos a todos y una disculpa por mis... No te preocupes, gracias. Pues le quiero dar las gracias a Hilda Marisa Venegas, del Comité uh -huh. de Participación Ciudadana de Guanajuato, que nos hizo el honor de, de estar con nosotros esta, esta mañana y de platicarnos de lo que está haciendo y las cosas que, que están haciendo eh, como esto. Esta es la página del Sistema Estatal Anticorrupción. Ahí está el, eh, re, las recomendaciones no vinculantes. Esta es la página. Es el semáforo de seguimiento. Y aquí vemos que podemos preguntar fortalecimiento de contrariedades municipales. Y aquí está, eh, se ve que ha habido recomendaciones que si aceptan, que si se aceptan parcialmente, si hay eh, pendiente de la respuesta o no aceptan. En fin... Este es todo el sistema anticorrupción que está intentando mejorar eh, nuestras relaciones de ciudadanos con la gobernación. Con la gobernación. Este, Lolita, pues Perdón, Memo, pero hay que decir que Guanajuato Capital sigue sin contralor desde quién sabe cuántos meses. Así es. Pues ahorita, en el momento electoral, pues la, la, el arca está abierta. O sea, eh, la posibilidad de disponer y de mover este recursos, pues este no tienen, hay que control eso. Desde hace meses a un alcalde como el que tenemos, entonces hay que llamar la atención sobre ello. Es un asunto bien, bien delicado e importante. Sí, este, eh, por favor. De, rápidamente, eh, sí es correcto, de hecho, eh, fue un exhorto que hizo también el comité, se los hizo en específico a Guanajuato, que no tenía, no había dado cumplimiento con la reforma de, de su reglamento en donde tenía que integrar el comité ciudadano para, pre, para que el comité ciudadano sacara una convocatoria y presentara una terna al ayuntamiento. Sí, entonces debido a un exhorto que le hicimos al municipio de Guanajuato, pues fue cuando ya empezó a, a, a ver esa parte el día de mañana, digo el día 31, ya se nombró el comité eh, ciudadano, los hemos estado asesorando y el día 31 creo que ya termina la convocatoria, es muy importante que participen y pues obviamente eh, hacer una buena selección de un contralor, de un órgano interno de control que, que, que pues sea de, de, de forma que tenga conocimientos y que sobre todo tenga el liderazgo, ¿verdad? Yo creo que hay que estar al pendiente de cuál es, a quién va a nombrar porque a veces pues pueden poner una terna e independientemente se puede pasar a alguna persona que puedan capturar. Entonces, yo creo que hay que trabajar de la mano con, con el Comité Ciudadano. Pero sí, en efecto, déjenme decirles que hemos hecho esa parte con todos los municipios. Una de las recomendaciones era porque no tienen actualizado su reglamento. Estamos trabajando muy fuertemente en todos los municipios para que actualicen sus reglamentos y cumplan con sus obligaciones. Y, y es triste, eh, la verdad... Ver que a veces va uno con regidores de muchos municipios, no específico de uno, y que y es que no teníamos idea, y es en serio, yo me voy para atrás, ¿eh? de veras, que tengamos que estarles jalando, pero, pero es así nuestra triste realidad, por eso sí digo, tenemos que generar, para generar cambios, pues tenemos que generar conciencias de hacerlo mejor, ¿no? Y vamos vamos accediendo a esto. Eh, quiero decirles que también eh, próximamente los vamos a invitar a la presentación de la plataforma digital estatal. Vamos muy avanzados con el sistema 1, que es la 3D3 ya de los servidores, porque podríamos decir que con la 3D3 no pasa nada, porque no tienen los mecanismos, pero ya hoy se tienen y, estoy, y, y vamos muy bien en este tema. Entonces, el comité pues hará observaciones precisamente para que se dé un seguimiento a la 3 de 3 que es obligatoria para todo servidor público. ¿Sí? Entonces es lo que llevamos y sí, denos seguimiento, denos aportaciones, la verdad. Y ya saben que el comité siempre tiene abiertas las puertas y, y, y, y que vayamos de la mano. Y yo me he sentido muy protegida por ustedes y muy, muy acompañada. Así es que yo les agradezco muchísimo, de veras, esta, esta parte de acompañamiento que me dan a mí como guanajuatense que soy. Marisa, sí, Carlos. nada más nada más para puntualizar, Marisa, creo que es una cosa muy importante. Ahorita, como candidatos, pues está ahí la posibilidad de, de presentar a los, ciudadanos, a los ciudadanos un compromiso con la integridad del ser, de, como servidores públicos. Pero a ver, entiendo entonces que ya el que quienes ganen y, ye, y lleguen a un puesto público, entonces ya esto ya se convierte en una obligación, ¿verdad? Pues sí, eh, o sea, es, es, se convierte en un compromiso a la ciudadanía. Esta, esto que están mencionando, incluso yo terminando esto voy a, como ciudadana digo, ya termino yo en noviembre, pero voy a imprimir todos estos compromisos que los que presentaron y si llegan a ser electos, o sea, exigírselos, porque pues si bien es cierto, pueden quedar como regidores, lo que sea, hay que tener las pruebas y hay que exigirles que, que cumplan con eso. No me engañes, si pusiste esto, entonces como ciudadanos vamos a, vamos a empezar a trabajar en esa parte. Digo, yo me paso a la sociedad civil, que me gusta mucho trabajar desde afuera y, este, y hacer esas aportaciones y, y considerar todo esto. Yo sé que la sociedad civil podemos empujar fuertemente desde cada organización y, cada, y, y, y su expertise de cada quien. Ya saben que estamos trabajando ahí en otros proyectos, entonces pues vamos, vamos avanzando poco a poco. Quisiéramos que fuéramos a mil por hora, pero no, es complicado el sistema, pero sin embargo, sí vamos a, a generar ya varios resultados que se los comunicaremos. Silda sí, y Lalo Sarabia, los invito a que escuchemos a, a Lolita, quien tiene algo que decir sobre el tema, pero también para que nos lea lo que están las eh, aportaciones del público aquí y le doy la palabra, por favor, Lorita. Sí es, este, este y yo iba a comentar lo mismo que ya dijo Hilda, efectivamente sí lanzaron ya una convocatoria, se cierra el 31, esperemos que, que sí haya una respuesta por parte de la ciudadanía, hay gente que estaba interesada pero dicen que pues ya está todo planchado, esperemos que no y que realmente este comité este, lo haga bien y con transparencia. Y en caso de resultado, bueno, pues que nos den a conocer cómo fue, que, que resolvieron esta situación y la aprobaron a que va a ser nuestro contralor. Yo quiero agradecer también a como Carla lo dijo a, a las personas ciudadanas que estuvieron en, el, en este eh, ejercicio del del Filtro Ciudadano, a Lalo Sarabia, a Luli, a Carlita y a, a no sé quién más se me va, este pero a todos muchísimas gracias. Y efectivamente, bueno, eh, habla, nos, bueno, nos está viendo Armando Morales y dice, Carlos Arce, es para ti, ¿cuáles son las consecuencias que se deben de aplicar cuando los candidatos no cumplen con los requisitos elaborados por el IEA? Si gustas contestar, Carlos. Elaborados por quién, perdón? Por el IEG. Oh, bueno, pues si no cumplen con requisitos, con requisitos legales. Pues evidentemente hay sanciones, pérdida de la, de, de, de, de, de la candidatura. En fin, eso en cuanto a, a lo del IEG. Este, esencialmente, en el caso de nosotros, el análisis que hicimos en el filtro fue de las, de las, respecto a las condiciones éticas de los, eh, de, de, de los candidatos. Condiciones éticas. No analizamos, por ejemplo, las condiciones profesionales, si los perfiles eran los adecuados, ni mucho menos. O sea, falta todavía un gran análisis que, eh, como parte de la responsabilidad ciudadana, tendría que hacerse también en cuanto... A las características de los de los eh, de sus candidatos. Eh, quiero aprovechar también para decir que eh, el que estén eh, dentro del, de, de la 3 de 3 va a ser obligatorio porque ya es obligatorio para los servidores públicos a partir del 2020 para los los servidores públicos federales, pero a partir de mayo del primero de mayo de 2021 para todos los servidores estatales y municipales. Fue una decisión tomada por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y en referencia a la Ley de Responsabilidad de los, servidor, de los Servidores Públicos. De tal manera que ya van a tener obligación de presentar la 3 de 3. Y entonces va a ser muy importante ese análisis, porque como ya lo vimos, y lo, lo, lo, yo creo que debemos de publicar eso en, en el observatorio porque, porque hicimos un análisis de, de las tres que teníamos en ese momento y vimos cuáles problemas había y cómo no concatenaban las relaciones de ingresos con la manifestación de bienes, con eh, el asunto o, o, o ser omisos en la parte de, los, de las redes de interés. Y esto realmente deja ver, deja ver con mucha claridad el problema, pues, de integridad de los candidatos. No quieren presentar sus, sus, sus, sus este, declaraciones porque eso clarifica muchísimo la, la situación eh, de ver cuántas casas tienen, los terrenos, decir, no, pues yo tengo una casita y, y un cochecito chiquitito. Cuando uno los ve pasar por el pueblo, en las camionetotas, en el pueblo se conoce todo, se, se conoce cuando están construyendo este, o ampliando las casas o, los, o las empresas con las que están vinculadas, etcétera. Bueno, pues esto ya se acabó, porque ahora sí es obligatorio la 3 de 3 para los funcionarios eh, públicos a nivel municipal ahorita. Esa es una buena noticia. Gracias. Gracias, Carlos. Espero que Armando Morales esté contestada su pregunta. Gelacio, Gel, eh, eh, nos saluda y dice que para el 99% de los diputados, gobernadores y alcaldes, sería un suicidio presentar la 3 de 3 que es, sin más, una simulación total. El negocio político no sería rentable sin la opacidad en la información. Ahí está. Eh, Leonora Villegas dice, así es, Hilda María, muchos de los candidatos de diputación no tienen idea ni siquiera de las atribuciones del Congreso y es que no están preparados en materia legislativa. Van a aprender a penitas. <ríe> eh, Juan Campos dice que en... Ah, dice, en atrás, no, no entiendo, aras. Mario Rodríguez Llebra, pues quien, quien no haya hecho su 3 de 3, no darle el voto, así de fácil. Híjole. <ríe> Sí. Leonora Villegas, partidos de los que no hay información alguna, sin embargo, reciben recursos públicos así es Leonora, Juan Campos cabe señalar que a todos los candidatos se les recomendó hacer la aclaración 3 de 3 Jaime Cruz Arredondo, conclusión ninguno cumple con su 3 de 3 y los demás conceptos evaluados son muy subjetivos, Leonora Villegas Paloma Robles Lacayo la acaba de presentar y Paloma manda el el, este, el el link de su, de más bien la página donde la está, la está enviando, dice, estimados miembros y estimadas del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, les comparto que he presentado mi declaración 3 de 3 la cual está disponible para su conducta y escrutinio, saludos eh, Juan Campos como dice Lolita, la única planilla que no tiene doble posición de alcaldes o regidores es Nueva Alianza, cambia el switch, eh, Lulis Piña, así es Hilda Marisa Venegas Barbosa, fue complicado encontrar los datos de muchos candidatos, tal parece que no consideran compartirnos sus acciones y sus trayectorias. Saludos compañeros. Juan Campos, Persim, ah, de ser, no no entiendo, ah, porque está, está, respondiendo, está, está respondiendo a, a Luis Arce. Y dice, a Carlos Arce, que mañana celebra una vuelta más al sol. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, Carlos, felicidades desde ahorita! Eh, Mario Rodríguez Llebra también te dice, ¡Felicidades, licenciado Carlos Arce, por su cumpleaños! esa las eh, pagó él, eh, para que se la anunciaran Saqué el mole! <ríe> sí, pastel, queremos pastel. Mario sí. Rodríguez Llebra dice, ¡Excelente, Paloma! Y Leonora Villegas dice, excelente sesión, gracias Observatorio Ciudadano de Guanajuato. No sé si me, si me falte algún otro comentario, pero creo que son todos los comentarios que tengo. Oye Lolita, nada más para hacer un comentario, mira, de 10 de candidatos a la alcaldía, solamente 3 presentaron la 3 de 3. Pero de 134 candidatos a las regidurías, nada más uno presentó tres de tres. De ese tamaño eh, es el problema. O sea, se resisten a comprometerse con la integridad y con la transparencia. Eso es lo que sacamos en clarito. ¿eh? Ahora, ahora, Carlos, también hay que decir, porque aquí están diciendo que hay que votar por los que presentaron su 3 de 3, pero hay, a ver, aquí está bien claro una cosa, los que presentaron su 3 de 3 no están presentando las cosas como son, o sea, el, el candidato eh, con el que Carlita acaba de, com de comentar hace rato, que es nuestro alcalde y que está de licencia, dice que él no tiene ningún ningún vínculo con ninguna empresa, y resulta que, es, que él se, se ostenta como empresario, o sea, o, o tiene una empresa, o trabaja para una empresa, o no es empresario, o sea, está incongruente, está incongruente la información, eh, eh, presenta que tiene un carrito, como tú lo habías dicho, y una moto, nada más creo, y lo vemos en unas camionetotas, pues de quién son, sabemos de antemano que tiene un rancho en Santa Rosa, tiene caballos, es, es una mansión con él y resulta, bueno... Que ya cambió la, la, la o sea ya se las se dio a sus hijos, ¿sí? Sus hijos sí, que pero, apenas tienen la Pero de todas maneras tendría que estar eso y lo de su esposa también, porque lo requiere ah, sí, la 33. a Su no, eh, esposa a ver, no, no, no tiene. El problema, el problema, eh, Lolita, aquí es que es peor que no presentarla, porque todavía los, los que no la presentan son omisos, no la presentan, pero aquí la presentan pero la presentan con dolo para tratar de que caigamos en el error y que digamos ya, ya la presentó y se las damos por buenas. No, mangos, no está, no está bien presentada. Está presentada con errores a propósito, dolosamente, para tratar de engañar a los ciudadanos. Ese es el asunto. Así es, la presentan a modo y lo que quieren. Y, y yo, yo era lo que yo comentaba, Hilda, le comentaba este, con los compañeros no revisan, los del IEC no revisan esta información, o sea, ¿quién avala esta información? Porque esta información, pues si ya la presentaron, está en el IEC, de ahí lo sacamos que ellos lo presentaron y esta información sacamos la sacamos del IEC. ¿Quién avala? ¿Quién revisa? ¿Quién dice a ver si es cierto o no es cierto? O sea, no entendemos por qué y la publican, y la publican. Y, y somos de Guanajuato, o sea, no nos chupamos el dedo, como dice Carlos, no nos quieran ver la cara de tontos y no nos chupamos el dedo, no pueden declarar una casa de tres pesos, ¿sí? Cuando estamos viendo las dimensiones que cuesta tres mil, ¿sí? Es, es, esto es ficticio la, la, la cantidad, pero hombre, dices tú, caray, y, y, y, y no lo revisan, yo quisiera saber quién la revisa, quién la bala y por qué la publican, es una burla. Gracias. Fíjate, Lolita, que, eh, bueno, si me permiten, eh, quiero hacer mención de algo. Bueno, pues yo como contador público, ¿verdad? Y en la parte de fiscalización. Lo he dicho y hace poco lo mencioné. Pues lamentablemente hay instituciones que no hacen su trabajo, ¿verdad? Una de ellas es el, el CELSAT. El CELSAT oh. tiene una radiografía completa, ¿sí? Entonces, pues, hace falta porque, fíjate, en la declaración 3 de 3, bien marca que subas la de intereses, la patrimonial, y puedes subir nada más el acuse de recibo de la declaración fiscal, y, pues, y con eso das cumplimiento con la fiscal. ¿Cómo le hace, en este caso, la entidad, el Estado, cómo le hacemos? para vincular los datos con la fiscal, si es información del SAT, ¿sí? Hacia allá vamos, obviamente eh, que tenemos que, que empezar y empujar porque se dé una, una mejor fiscalización. Entonces, así como que yo por lo que podría decirte y por lo que veo, es que la declaración, como la presentaban muchos en formato físico, híjole, en serio, es una locura, es una locura, Revisar. Sí se revisa, pero vamos, no hay suficiente personal para dar un seguimiento. Ahora que ya contamos con tecnología, pues sí se va a poder dar seguimiento precisamente, pero nos falta la parte fiscal porque esa pues definitivamente la tiene el SAT. Entonces hay que ver, hay que buscar el mecanismo de cómo, de cómo cruzamos toda la información. Creo que al final del día el, el, el Comité, el Sistema Nacional, sí ha hecho mucho en, en la parte de ver con el SAT cómo vamos a lograr tener la información para que en automático se fiscalice en la plataforma. En algún momento lo vamos a tener, pero por lo pronto eh, aquí en Guanajuato vamos muy avanzados. La verdad, sí, sí, vamos progresando. Yo te aseguro que no va a estar para mañana ni para este año, no pero por lo menos sí ver la evolución como CPC, que nosotros tengamos acceso con los órganos internos de control para ver cómo revisan, cómo van a hacer eh, verificar los, los, este, los servidores públicos que reciban su declaración, que suban su declaración fiscal completa, pues es bien fácil monitorear, porque ahí con, con, ante el fisco, si eres accionista, presentas. Si recibiste dividendos, si tienes una actividad empresarial como persona física, pues también presentas tus ingresos. ¿sí? Y ahí viene porque es obligatorio en la declaración fiscal presentar tu balance general. Y si tú revisas dentro de la declaración en dónde está el estado de posición financiera y te vas fácilmente a revisar, que están declarando como activo pues te debe de coincidir los montos con tu declaración patrimonial por lo menos verdad y bueno pues eso es la parte que, que hay que empezar a como ciudadanos pues hay que hay que apostarle en su momento hay que juntar a los contadores fiscalistas Verdad que nos ayuden para hacer propuestas y generar indicadores o de qué manera se puede hacer la revisión de la 3 de 3 dentro de la plata, dentro de cada órgano interno de control. Vamos apostándole un poquito. De eso sí voy a señalar Lolita porque es mi especialidad la verdad. Entonces, este, sí, sí, me, sí está, en mi, está en mi pensamiento. Nada más dejen que terminen de presentarla, eh, termina el periodo al 31 de mayo y con eso. A eso sí me comprometo, yo les aviso, déjenme ir empujando, no estoy amenazando, nada más está dentro de mis atribuciones. Gracias, <risa> sí. sí. Miren, yo quisiera nada más comentar una cosa este, para los ciudadanos, ya finalmente. Eh, el, el, el asunto es que todo mundo cree que votando, pues ya con eso ya terminó el trabajo democrático de un ciudadano. Y esto no es cierto. O sea, se les entrega el voto, pero se les entregan los dineros de los ciudadanos. Y es obligación también de los ciudadanos estar imbuidos en todo el sistema de rendición de cuentas de las autoridades, ver qué pasa con esos dineros. Por eso, eh, el funcionamiento, por ejemplo, del Observatorio Ciudadano, de hacer un seguimiento de eh, la gestión, en este caso, de la administración municipal, entonces, este asunto apenas comienza, digo, es una cuestión que que va caminando, es una. Eso pero para nosotros no se agota en la elección del 6 de junio, es más, comienza un nuevo proceso de fiscalización y de rendición de cuentas que va observando el Observatorio Ciudadano y seguramente también otras otras entidades de la sociedad civil. Entonces, estamos comenzando en ello. Por lo pronto, Hilda, analizamos, por ejemplo, esta, esta 3 de 3 que presentó el actual alcalde o el alcalde con licencia y pues lo que encontramos es que nada más con los datos que hay ahí, pues no concatena nada, ¿no? O sea, realmente lo que se evidencia es la mentira que se está presentando. Eso tendríamos que decir. Eh, mira, yo quisiera, no sé si tengo la autorización para, para hablar, señor coordinador. No, yo no doy autorizaciones, yo solamente cedo la palabra y el orden, pero yo no doy autorizaciones. Eh, solicito una sesión de derechos en la que cual me autorice para poder... Este Usted más? puede hacer uso de la palabra cuando le parezca que no es impertinente. Perfecto. Bueno, eh, salió una idea muy interesante en relación a las declaraciones patrimoniales. Tanto eh, los órganos de control interno, eh, federales, estatales y municipales, eh, tienen la obligatoriedad de concentrar esa información. Un mecanismo práctico y empírico de cómo vincular esta información sería eh, precisamente que el Comité de Participación Ciudadana de Guanajuato hiciera los convenios necesarios eh, o se señaló la posibilidad de una reforma a la ley que se pueda recurrir a esa información por parte del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, debido a que eh, después de este ejercicio eh, se concluye que hace falta información prioritaria en términos patrimoniales, en términos éticos, en términos de moralidad mercantil, y en términos de proceso de acumulación de capital histórico, en el cual, pues, en los ciclos de vida es muy fácil eh, demostrar si tu proceso de acumulación de capital o generación de riqueza fue mediante un proceso de trabajo, mediante tra transferencia de ingresos de generaciones pasadas o algún mecanismo de azar, ¿no? Más sin embargo que no lleve a que eh, la administración pública sea un mecanismo para incrementar el, el enriquecimiento, ¿no? Ahora, en concreto, dado que tengo la sesión de derechos autorizada ante el notario público 34 de poder seguir participando, pues evidentemente que sería un mecanismo de avance muy interesante, es decir, eh, yo recuerdo cuando hacías declaraciones patrimoniales federales, estaba toda la parte más aparte, la declaración del impuesto. A nivel estatal, no sé, este, si el estado, cuando yo trabajaba en la Ciudad de México, pues sí, también hacías una declaración, y en las partes municipales que señalan las delegaciones, se hacía también tu declaración de los impuestos. Creo que estamos en un círculo vicioso, eh, tratando de encontrar la teoría del hilo negro, eh, aprovechando las ventajas comparativas de cada quien, más sin embargo, lo operativo de alguna manera sería la parte de convenios por parte del comité de participación y que el INE, eh, no sé si funcionalmente o legalmente, eh, pudiera recurrir a estos órganos eh, de participación ciudadana, o órganos de control interno para tener la publicación correspondiente en su página, ¿no? Recordemos que al igual que el ejemplo del consumidor, si el consumidor no tiene la, la suficiente información sobre el particular, pues simplemente va a tomar una decisión eh, poco fundamentada, ¿no? Y con esto yo ya cedo la palabra a nuestro ilustre y bien ponderado eh, coordinador para que concluya la sesión, si él lo quiere hacer. Sí, este, muchas gracias, eh, Javier. Muchas gracias a Hilda, a Carla Piñón, a Dolores Montenegro Acevedo, a Ángel Artos, a José de, de la Luz Antibáñez Cantero, a Eduardo Sarabia, nuestro querido amigo, a Carlos Arce, por su participación en esta sesión. Y ya nos faltan solamente ocho días para las elecciones. Así que yo los convoco a que mañana festejemos el cumpleaños de Carlos Arce y tenemos siete días para reponernos y llegar frescos a la elección. Muchas gracias, buenas tardes, buen Memo, Memo, Memo, antes de que sí. te retires, este, sí me gustaría que, que Lalo Sarabia nos comentara alguna, así, como rápidamente, como ah, un cierre. a la Lalo Sarabia, porque ha sido muy bueno. Muchísimo gusto, Lolita. Lo que pasa es que Benzir ahorita está haciendo obra al otro lado y se mezcla mucho ruido. Sin embargo, quiero agradecer a todos ustedes por su participación, por su intervención, por la labor que se está realizando como filtro y como observatorio para Guanajuato Capital. Creo que es una participación muy, muy importante y creo que todos, en todos está la gobernanza de la ciudad de Guanajuato. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, Lalo. Últimos Buenas comentarios. tardes, buen provecho. Buen fin de semana. Buen comentario Javier, te mandan decir que buen comentario Javier. Este Jaime Cruz Arredondo, sale sí. bye. Sí, me Lana, este sobornarlo, eh. Si <risa> sí, fueron dos horas, fueron dos horas hoy. Buenas tardes.